Dejararte mi amor, yo solo quiero que escuche mi voz. Hoy yo no quiero dedicarte esa canción, yo solo quiero desnudarte el corazón. Todo empezó con ese vestido azul, aquella tarde se convirtió en canción. Hoy con mil voces preguntando por tu amor, solo les digo que tú eres mi ilusión. Que hey. tocaré tus labios, Go. así despacio. Luego mirarte, eres mi canto. Para demostrarte, yo canto esa canción, la que me eleva y pierdo la razón. No estás tan lejos de ser mi estrella azul, un solo beso y sentiría mi amor. Se brillo constante, pero este amor nunca lo descifraste. Lo percibiste, mataste mi ilusión. Para enamorarte, yo te escrito esta canción. Tocar tus labios, que así despacio, que luego mirarte. Como tú eres mi encanto, como para demostrarte. Yo canto esa canción, la que me eleva y pierdo la razón.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 Yo canto esa canción La que me eleva y pierdo la razón No estoy tan lejos de ser mi estrella azul Un solo beso y sentiría mi amor Mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor está mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Corazoncito arriba, corazoncito arriba.